Maternidad en el corazón nace, porque así como existe un 10 de mayo para celebrar a mamá, el 10 de febrero es nuestra primera reunión para compartir y celebrar la vida de otra manera. Es una reunión de mujeres que no tenemos hijos, ya sea porque así lo has decidido o porque estás en un tratamiento y no has podido, o definitivamente no se pudo tenerlos. Esta comunidad nace con la intención de que vengas a sanar, a compartir y a celebrar. Claro, a celebrar nuestros proyectos y sueños en acción. Somos madres de proyectos, de éxitos, empresarias emprendedoras, amas de casa y amas de tu propia vida. Cada 10 de febrero vamos a contar con las mejores ponentes que te den las herramientas para que tú puedas seguir disfrutando de la vida. Disfrutando del camino Es un evento para soltar La ira, la frustración Coraje, el enojo De no poder tener un hijo Pero también conozco mujeres Que decidieron no tenerlos Y todo es perfecto Son bienvenidas Estás aquí para sanar O para compartir Huitzilin Gallardo Alfa Acosta Claudia Zamora y Mónica Salgado Gracias Gracias, gracias por ser las primeras mujeres sabias en ofrendar su trabajo al servicio de estas grandes diosas. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Velázquez, sembradora de sueños y bueno, este es nuestro primer evento de maternidad en el corazón, que se va a celebrar los 10 de febrero para que tú vengas a sanar tu corazón, tu alma, con las ponentes que va a haber año con año. Está mi querida Huitzilín Gallardo, que nos habló sobre sanación de la niña interior. Mi querida Claudia Zamora, con sanación con Reiki. Y Mónica Salgado, con sanación de ángeles. Y Alfa Costa, que nos habló de mujeres emocionalmente responsables. Y así como ella, te vamos a tener en cada evento mujeres maravillosas. Y hombres también, ¿por qué no? Porque necesitamos el equilibrio de lo masculino también. Pues en realidad esta es una invitación a todas las mujeres a que colaboren participen se unan eh, se entreguen a este evento que está eh, organizando magali velázquez para poder trabajar en conjunto con todas nosotras habemos una serie de profesionistas eh, en, en el tema de desde sanación este, inteligencia emocional eh, eh, psicólogas, eh, apoyo que tiene que ver con eh, esta, esta cuestión de que, como bien dice Magali, el 10 de mayo se celebra el día de la madre y entonces ella quiere como institucionalizar el día del de, 10 de febrero como el día de la no madre, pero no por eso una deja de ser mujer. Entonces creo que este es un gran evento porque tiene un sentido que nos lleva a reflexionar más allá de todos los parámetros que la sociedad nos ha impuesto y pues creo que a todas las mujeres que les hace como eh, resuena, que les llama la atención, que están atoradas ahí o que han podido sobrellevar esta carga que de pronto la, la sociedad nos, nos impone. Este, son espejos también y creo que son grandes referentes para poder convivir y poder compartir con otras mujeres. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Zamora Caballero, soy licenciada en Psicología Organizacional y Master Terapeuta en varias técnicas alternativas como lo que es Reiki, que yo amo y adoro Reiki. Y realmente siento una gran bendición y agradezco mucho a Magali que me haya invitado como ponente para poder elegir a estas bellas mujeres para poder sanar desde nuestro interior para poder sanar desde nuestro útero esa relación como mami y realmente yo las invito a que vengan a este evento realmente en donde muchísimas mujeres estamos uniendo esa fuerza esa energía para poder complementar para poder sanar con todas y cada una de las técnicas que todas las maravillosas eh, mujeres están aquí presentes y también las así como todas las ponentes y realmente me siento muy bendecida y agradezco al universo, agradezco a Dios, agradezco a ti Magali, el que me permitan también el vivir esa experiencia que llega una de nuestras ponentes hizo una meditación, realmente las invito, dense la oportunidad porque son unas meditaciones, son sanaciones que llegan a lo más recóndito de nuestro ser, entonces por favor asistan desde esa oportunidad de convivir y reconciliarse con ustedes mismas. Ok, bienvenidos a este primer evento de maternidad. Eh, este 10 de, de, de febrero lo estamos inaugurando, pero es algo que va a seguir siendo cada año. Y este lugar es para que tú, que no has podido ser madre por decisión o por otra razón, pues encuentres herramientas que te ayuden a sanar estas emociones y puedas entender el porqué de esta situación en esta vida ahora mismo. Hola, soy Huitzilin Gallardo y las invito a que todos los 10 de febrero celebren este evento maravilloso que se llama Maternidad en el Corazón, en donde vas a aprender muchas cosas, te van a brindar muchas herramientas de cómo liberar justamente alguna sensación que hayas tenido por no haber sido madre, porque todas somos madres de corazón, somos mujeres creadoras, co-creadoras de infinitas cosas que existen en la vida, no nada más por dar luz a un hijo. Todos los 10 de febrero se va a celebrar este magno evento que estás cordialmente invitada para que sanes de corazón cualquier cosa que tengas que sanar. Hoy fue un día de siembra, de sanación y de contención. Hoy soy mamá de este proyecto que nació del corazón. Gracias a nuestras abuelas sabias, ángeles, arcángeles y seres de luz que nos acompañaron todo el tiempo. Gracias infinitas a las ponentes que ofrendaron su trabajo al servicio de las invitadas. Gracias a los hombres que dieron equilibrio a este círculo de mujeres. Gracias a nuestras invitadas que creyeron, confiaron y permitieron vivir este proceso. Gracias por compartir sus heridas. Están y estarán en un lugar seguro. Gracias por ayudarme a esparcir estas semillas en tierra fértil y sembrar luz en el corazón de otras mujeres. Sé que con su ayuda este mensaje llega a millones de mujeres, grandes diosas.